Sí, estamos rindiendo de alguna, de alguna manera a través de la comisión directiva, agradecer a, a Fabián López, a Atilio, el vicepresidente del club, el presidente del club, a, a través de ellos a toda la comisión directiva, la posibilidad de estar acá, rindiendo de alguna manera honores a todos los hinchas del Club Gimnasia y Llegrima de Jujuy, de nuestra ciudad, es un club emblemático, es un club prenda de unión de los jujeños, esto decía recién en mi discurso, esta ordenanza ha sido aprobada por el Consejo Deliberante en pleno, pero hoy incluso nos acompañaron en este, en este pequeño homenaje, concejales de todas las bancadas políticas y creo que eso muestra claramente lo que eh, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, lo que el Lobo Jujeño representa para todos nosotros eh, en la provincia, representante durante años en el campeonato nacional, en la primera A del fútbol, del fútbol argentino y la verdad con históricos referentes que también le hemos rendido de alguna manera eh, algún homenaje a los que hicieron la historia de, de, este, de este Lobo. Así que desde ya muy agradecidos a todos, a la comisión directiva, a los hinchas y a cada uno de los que construye desde este campo de juego histórico, campo de juego que hemos tenido la posibilidad de pisar, construye diariamente eh, el, la vida de nuestra ciudad y la vida, por supuesto, de este club. También el homenaje a la importancia, el homenaje a, lo, a las glorias del deporte jujeño que se sigan haciendo también. Sí, modo. efectivamente, hemos rendido homenaje a, a grandes glorias de gimnasia y esgrima de Jujuy a lo largo de toda su historia empezando por Hugo Cid Conde, quien fue protagonista como jugador, como director técnico de, de esta historia que, que se construye y se sigue construyendo día a día a Mario Humberto de Lobo, a René Taritolay, al Rana Valencia y a tantos otros que, que realmente hicieron la historia de este equipo Bueno, no, para mí la verdad que es un gran honor, un orgullo el hecho de, de que te sigan reconociendo y, y bueno... Creo que lo más lindo es para la, la gente que por ahí tiene un poco más de años y, y que también ha dejado marcada una huella dentro del club, forma parte de la, de la historia. Y, y por ahí bueno sería lindo que, que se reconozca a todos los que tuvieron la suerte de pasar por el club y a gente que hoy también está pasando muy mal. Eh, tenemos un compañero Sergio Teloni que, que está pasando un momento difícil de salud y, y bueno, queríamos por ahí también este, desearle a él que, que tenga la fuerza necesaria, que Dios lo ilumine para que pueda pasar este momento y, y bueno, yo creo que uno que ha nacido acá, yo mi sueño ha sido jugar acá y, y bueno, me ha dado la posibilidad de, de poder cumplir mi sueño, de, de, de cumplir un montón de, de, de objetivos, de de metas que me había propuesto en la vida, y, y bueno, eternamente agradecido al club de mis amores, de, de desde que nací soy hincha de gimnasia, y, y bueno, qué más le puedo pedir uno a la vida, ¿no? Y pensamos en esto, en este proyecto de ordenanza por el Día del Hincha, ya que el lobo jujeño para nosotros, todos los jujeños, es un sentimiento. Así que más pensando en ellos eh, y poder reconocernos a todos los futbolistas que dieron esa alegría a nuestra tacita de plata. Sí, bueno, esta es una materia pendiente que teníamos nosotros, nosotros como institución y nos es grato recibir... ...semejantes personajes, ¿no es cierto?, de, que supieron dejar muy en alto el nombre de la institución... ...del nombre de Gimnasia de Grimes de Jujuy, por eso es grande, por eso es reconocido el Lobo... ...y bueno, no nos parecía mal este, tener este reconocimiento y muy agradecido a ellos... ...que muchos de ellos lo vimos acá y muchos otros que vendrán en el futuro. Y la importancia también de, de los hinchas y que se les dé también un... un... Lógicamente, el hincha es este, la esencia que tiene cualquier club de fútbol, ¿no es cierto? Y no deja de ser ajeno a Gimnasia Esgrima. Eh, nosotros siempre lo decimos, vivimos gracias no solo a los socios, sino a los simpatizantes de la institución. Entonces, este, ellos son el, el aporte más grande que puede tener un club. Eh, forman parte de la historia esta, tanto como estos jugadores que acabamos de presentar, ¿no es cierto? A través del tiempo. Y bueno. El agradecimiento hacia ellos en esa fecha 8 de junio que se hicieron presentes literalmente todos los jujeños estuvieron apoyando a Gimnasia ese día.